Bueno, y como todos los lunes, nuestro micro, Les Niñes y Adolescentes Primero, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso le damos la bienvenida a Pale Pamela Ares, ella es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien preside además la sí. CONAETI, que es la Comisión Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Cómo estás, Pamela? Hola María José, buenas tardes y saludo a vos y a toda tu audiencia. Estábamos compartiendo que en este ciclo 2021 seguimos abordando los derechos de niños, niñas y adolescentes y una cuestión fundamental que los afecta es el trabajo infantil. ¿Nos puedes contar un poco desde la CONAETI en qué estado de situación encontraron al asumir y también qué impacto tuvo sobre este tipo de precarización laboral, la pandemia, y cómo pudieron ustedes seguir fiscalizando a pesar de la situación de, de pandemia, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que, lo que lo lo que estás planteando y me parece que este, este micro es un lugar muy propicio para poder hablar del trabajo infantil, porque, digamos, ni, los niños, las niñas y los, y los adolescentes, el, el lugar donde, donde tienen que estar que es el mejor para ellos, tanto para su desarrollo emocional, físico, como psíquico, es en la escuela y no trabajando, ¿no? Esto sí es importante dejarlo en claro. Cuando en octubre me sumé a la gestión del Ministerio de Trabajo, del doctor Claudio Moroni, una de las prioridades fue ponerla, ponerla con AETI eh, en, el, en el lugar que debe tener. Una comisión nacional que es integrada. Primero, es, eh, que, que lleva adelante un diálogo tripartito. No solo participan distintos ministerios, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, sino también que participan tanto sindicatos como empresas y organizaciones de la sociedad civil. Y nos acompañan como invitados especiales la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. Eh, el día 23 de febrero fue la primera sesión de CONAETI que presidí, en la cual presentamos, en acuerdo con otras organizaciones del Estado Nacional, con otros organismos y otros ministerios, un plan nacional para este año, vos sabés que tenemos el tercer plan nacional vigente del año 2018 al año eh, 2022, estamos llevando adelante el tercer el tercer plan nacional, el cual recibimos, y respondiendo a tu, a tu pregunta, en una situación bastante eh, conflictiva y te diría que, que, no, que no cambia de cómo hemos encontrado el Estado en otras condiciones, empezando porque el Ministerio de Trabajo no tenía rango ministerial, con lo cual todas las actividades que se llevaban adelante dentro de la Secretaría de Trabajo eh, y que, que tenían que ver justamente con los temas de inclusión, géneros, diversidades, eh, discutir licencias, discutir cuidado, trabajo infantil, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, todo esto tenía eh, un rango de jerarquía menor en términos de políticas públicas. Con el con el rango... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Con el... Con el con respecto al, al, tra, al trabajo infantil y específicamente, te, te comento que participaron de esta de esta reunión eh, todas las provincias, hoy nos encontramos teniendo en funcionamiento las copretis, que son las comisiones provinciales de erradicación de trabajo infantil, Ocho de, de los 24 distritos con copretis funcionando, y encontramos muchísimas menos. Esto es alarmante porque el trabajo infantil no se erradica desde una voluntad del Gobierno Nacional, sino que es una actividad altamente que requiere alta territorialización, tanto para su erradicación, su sensibilización, su atención. Entonces, si las coordinaciones provinciales de trabajo infantil no están funcionando, difícilmente se puede articular eh, un trabajo de política pública con las provincias. Eso en, en, en principio. Entonces, parte de, las, de los objetivos que nos pusimos tiene que ver con federalizar y profundizar estas líneas de acción donde los últimos datos estadísticos que tenemos son del año 2017, que es la EANA, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que por supuesto, pospandemia, eh, y, y atravesada la pandemia, si los números eran horrorosos, con una pandemia de por medio, entendemos, intuimos, y quienes venimos de las ciencias sociales, comprendemos que eh, esto, digamos, que ha profundizado. Eh, esperamos que este son? año... ¿Cómo, ¿Cómo evalúan la incidencia del trabajo infantil según el género de las niñas? Bueno, ese también es otra es una pregunta muy interesante. Vos sabés que quienes venimos no solo del campo nacional y popular, sino del feminismo, entendemos que la, que la diferencia y la división sexual del trabajo se da desde temprana edad. Y eso es justamente cuando vemos la modalidad del trabajo infantil. Nosotros no solo encontramos, por ejemplo... Cuando en, la, en la típica modalidad, uno de cada diez niños en el año 2017 eh, realizaban tareas de trabajo infantil de 5 de a, a 15 años, ¿no? Pero esta, esta consideración no reflejaba los números del trabajo infantil intensivo dentro de los hogares. Vos tenés un trabajo infantil que es para el mercado, que es toda aquella actividad que genera bienes o, ser, o servicios para dar valor a la economía. Vos tenés después un trabajo infantil que son actividades de autoconsumo, es decir, la construcción, arreglos propios para el hogar, la huerta, el cuidado de los animales. Y tenés una tercera parte que tiene que ver con actividades domésticas intensivas, que son todas aquellas actividades que se realizan con una carga horaria excesiva, una carga horaria que obstaculiza la permanencia, el rendimiento, la asistencia al, a la escuela, digamos, y que aparte, eh, eh, digamos, tienen efectos negativos en la salud de él es niño. Estas actividades, encontrábamos allá por el 2017, que, que casi el 5% de, de quienes hacen tareas de, de trabajo, que están, que están trabajando, hacen tareas de trabajo dentro del hogar. Lo que pasa es que esas no están penalizadas. Hay, una, hay, hay un trabajo infantil que está penalizado, que es el que se hace para el mercado, y hay otro que es dentro de los hogares, que en este contexto no está penalizado, ¿no? sobre el que hay que avanzar, y con esto estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también, porque cuando vemos también última encuesta, año 2014, encuesta de juventudes, encontramos, ¿se me escucha bien María José? Sí, perfectamente. ah, eh, en, Encontramos, por ejemplo, que, la mayor, que, que, que tres de cada cuatro personas que desertan de la escuela son mujeres adolescentes, y que cuando les preguntan por qué lo hacen, encuesta nacional de la juventud año 2014 del INDEC. Estoy diciendo que por qué lo hacen, lo hacen por tareas de cuidado. Y cómo esto va aumentando a medida que vamos aumentando en edad. El, los adolescentes es una parte, que son hermanitas por lo general mayores, estoy eh, generalizando, pero es para que se pueda comprender, es una mujer dentro del hogar, que es menor de edad, que se queda al cuidado de otros niños y niñas y niñas dentro del hogar, para que esa mamá pueda salir a trabajar, seguramente también haciendo trabajo doméstico remunerado seguramente si dentro de las generales de la ley de siete cada diez mujeres hoy que trabajan dentro del trabajo doméstico no están registradas es muy probable que ya no estén dentro de eh, dentro de todos los derechos que implica tener un trabajo digno y un trabajo decente bueno para este año nosotros este es el año internacional de erradicación de trabajo infantil en el año 2019 cuando Argentina eh, cuando la ONU promueve el, día, el, el año internacional para el 2021 fue gracias al trabajo de Argentina. Argentina lidera políticas de inclusión eh, y, de, y de erradicación de trabajo infantil en el continente. ¿no es cierto? Entonces nosotros como, como Ministerio de Trabajo entendemos que con trabajo digno y trabajo decente no hay posibilidad de tener trabajo infantil. La mayoría de los casos donde encontramos trabajo infantil, encontramos tanto a, a adultos, mamás, papás o adultos responsables, que están en sí. situaciones de precarización laboral. Muchas veces en condiciones de trabajo forzoso, en eso también hay que decirlo. Eh, sí. y, y hay un déficit que yo quisiera dejarlo planteado también porque me parece importante, donde eh, nosotros encontramos un déficit de la, de la justicia en este camino también, muy, noto muy notorio. Eh, cuando se, se estudia qué pasó en los últimos 10 años en la, en la República Argentina respecto del, de, de, la, de la trata laboral, del trabajo forzoso y, de, y del trabajo infantil, solamente en temas de trabajo infantil vemos que la justicia se ha expedido en seis casos, en 10 años, en seis casos. Muchas veces estos niños, niñas y adolescentes se hacen adultos esperando que la justicia eh, reaccione. Nosotros estamos elaborando un informe del Ministerio de Trabajo con el área de fiscalización, que es dentro de la Secretaría de Trabajo, pero es otra área, no es mi subsecretaría, eh, donde queremos dejar en claro claramente cuál es el proceso y la responsabilidad del Estado Así que parte de, de nuestro proyecto este, este año es poder trabajar con la justicia, ver cómo podemos revertir esto, porque sin penalidad sabemos que los derechos, una cosa es restituir derechos, trabajar en la prevención y otra muy distinta es que se haga justicia. Así que quienes quieran denunciar también pueden denunciar en la línea 145 del Ministerio de Justicia, como siempre, eh, acercarse a los centros de acceso a la justicia, a los cas, acercarse a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que tiene 44 en, todo, en todas las provincias del país. Eh, estamos trabajando en poder territorializar estas políticas de una manera mucho más efectiva. Te agradecemos muchísimo, era Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que preside también la CONAETI. Pamela, este es tu espacio, cuando quieras, cuando tengas algo que comunicar, nos contactás y siempre tenés una puerta abierta, Sabes de nuestro compromiso desde hace muchos años, antes de, de, de presidir eh, la, la comisión de tripartita, ya veníamos trabajando estos temas, así que un, un beso grande, un abrazo y, y adelante que hay mucho por hacer y más en este contexto tan crítico. Así que eh, muchas gracias por esta comunicación con Café con Luber y seguimos bregando por les niñas y adolescentes primero. Gracias. Fragil.